gracias presidenta eh, buenas tardes compañeras compañeros nada más para especificar eh, el tema es que la ley de los municipios ya contempla esa exención de pago pero en el 2019 el, en el código fiscal de isla mujeres promovieron el, eh, la supresión de este artículo la suerte que como comprenderán la propiedad ejidal, pues no toda está destinada al, al uso y vivienda, entonces se deben prediales, eh, en este supuesto se deben prediales millonarios que nunca van a poder pagar los, los ejidatarios y la misma ley prevé que esto eh, no contempla los solares urbanos, es decir, aquellos lugares donde eh, pues ya su uso es de otra naturaleza. Amén, de que hay un programa importante de, regular, de regularización de la gobernadora con INSUS, pero si los costos eh, son imposibles de alcanzar, pues el programa no va a tener frutos, no va a rendir sus frutos. Esa es la situación, es homologar eh, la ley del, de los perdón, el código fiscal de las mujeres con la ley de los municipios del Estado. Es cuanto. Gracias, diputado Julián Ricalde. Diputada secretaria,